En Alejandría, Encendemos la Alegría En el marco de la convocatoria Encendamos la Alegría, promovida por EPM y en la que 13 municipios de Antioquia, incluido Alejandría, ganaron alumbrado navideño especial para este fin de año, se ha venido promoviendo durante las últimas semanas una campaña de sensibilización sobre el uso eficiente de los servicios públicos en el hogar. En mi casa yo ahorro los servicios, no dejando el cargador conectado a la luz, pero que gasta mucho. De esta manera, las actividades promovidas en esta campaña se enmarcan en cinco ítems principales donde se desarrollan diversas acciones. Los ítems son los siguientes. Programa radial y de televisión. Cuña radial y mensajes de sensibilización en redes y en el canal comunitario perifoneo, entrega de volantes y concurso. Inicialmente, la alcaldesa Sor María Ocampo Giraldo y los secretarios de despacho hicieron una invitación extensiva a participar de las actividades de la campaña, exaltando al municipio como ganador de la convocatoria de EPM. Eh, EPM sacó entonces una convocatoria y como ustedes han podido darse cuenta, Alejandría, dentro de la administración municipal, presentamos la propuesta.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 En los programas de radio y televisión se hizo énfasis en la importancia de cuidar los servicios públicos, se socializaron las bases del concurso, se invitó a la comunidad a cuidar los alumbrados y en el programa de radio se tuvo la participación de la madrina asignada por EPM, quien nos acompañó también con mensajes de reflexión. La idea es, es hacer diferentes actividades, dentro de ellos están, digamos, este programa por la emisora comunitaria, por el canal comunitario, por Facebook Online, por utilizar todos los medios de comunicación que se puedan a nivel pues, del municipio. En el momento, en la emisora local, están rodando las cuñas diseñadas para la campaña, tanto la de EPM como la diseñada por la Alcaldía de Alejandría. Por Facebook, YouTube y por el canal comunitario, se compartió un videoclips donde diferentes personas nos cuentan cómo ahorran agua y energía en sus hogares. Esto ayudaremos nosotros también a economizar la energía, tener en cuenta cuando vamos a ver televisión, por ejemplo. Los días sábado entre las 10 y las 12 del día se está haciendo perifoneo por las distintas calles del municipio, invitando a hacer uso eficiente del agua y la energía, así como a participar de los concursos promovidos. El resultado de los ganadores se realizará el 23 de octubre. Para la campaña se diseñó y se imprimieron un total de mil volantes con tips para cuidar los servicios públicos que están siendo repartidos entre la comunidad. El tema por parte de EPM, que es el prestador del servicio acá en el municipio de Alejandría, y el tema del agua por... Lo... Este es el plegable que tiene unos tips para el uso eficiente de los servicios públicos. Por último, se está promoviendo con diversas piezas audiovisuales el concurso de la campaña que se divide en concurso de dibujo, cuento, poesía, relato y trova. En él pueden participar toda la comunidad y los ganadores serán destacados en la página de Facebook de la Alcaldía y se les entregará una ancheta sorpresa. Hasta el momento, este es el consolidado de las acciones que se vienen desarrollando en Alejandría para poder obtener un alumbrado navideño especial este fin de año en nuestro parque. ¡Gracias EPM! ¡En Alejandría encendemos la alegría!